Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos hoy con la lección 268. Que todas las cosas sean exactamente como son. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, Desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas. Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad imponiéndole mis deseos y así dejarla ser tal como tú la creaste. Pues de esta manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado en el amor y en el amor. He demorar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? Que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo en la realidad. No se experimentan pérdidas. Solo la realidad ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy. Que todas las cosas sean exactamente como son. Amén.